Buenas tardes a todos los asistentes y saludos a los que estéis viendo este vídeo a través del canal de YouTube. A lo largo de esta presentación voy, voy a intentar acercaros al mundo del transporte y la movilidad, sobre todo desde el punto de vista de la energía necesaria y las emisiones que se producen. Y al final vamos a intentar ver cómo el futuro probablemente será eléctrico. Para hacer una pequeña aproximación, me gustaría presentaros cómo es el consumo de energía en España. Aquí representamos por porcentajes lo que utilizamos de petróleo, lo que utilizamos de gas natural, carbón, nuclear y energías renovables. Y como se puede ver claramente, los productos petrolíferos, la energía que viene del petróleo, se lleva casi la mitad de la energía que utilizamos en España. Una buena parte, casi un cuarto por un, una cuarta parte, es de gas natural. Todavía se utiliza bastante carbón, como podéis ver, y ahí tenéis a las renovables con cerca del 14%. Pero me gustaría también indicar que de toda esa energía, la producción interior, o sea, el origen de la energía nacional, es una pequeña parte. Básicamente son las renovables, el 100% de las renovables, Sería producción nacional, excepto una cuarta parte de la biomasa, que viene de importación de biomasa a otros países, con el necesario gasto de energía para transportar la biomasa hasta España. Y el ministerio suele incluir también la nuclear, aunque lo he puesto, como veis, entre comillas, como de producción nacional, aunque no sea del todo correcto. Y desde luego, en España, la cantidad de petróleo y de gas natural que hay es despreciable, y el carbón en los últimos años ha venido contribuyendo con algo más del 10% y ese, esa cantidad será cero en el futuro. Si sumamos todo esto, nos damos cuenta que la dependencia energética exterior de España es del 75%. El 75% de la energía que utilizamos la tenemos que importar. Podríais preguntaros, pero ¿no éramos un líder de producción de energía renovable? ¿No se producía tanta energía renovable en España? Esto es verdad si vemos qué parte de toda esta energía se destina a la producción eléctrica. Y aquí tenéis cómo es la generación eléctrica en España. Y ahí sí, ahí sí que veis que prácticamente una tercera parte de la energía eléctrica viene a lo largo del año de renovables. Y hay días del año en que esa generación de renovables supera con mucho el 50%, dependiendo de si hay más sol, si hay más viento, etc. Y en esa distribución de renovables, ya veis que la hidráulica tiene una parte considerable, pero sobre todo es producción eólica y una parte es solar, tanto fotovoltaica como termoeléctrica. Sin embargo, cuando uno va al mundo del transporte, se da cuenta de que, básicamente, casi el 100% del transporte es transporte basado en productos petrolíferos. Y no os sorprenderá, si os comento, que de todos los productos petrolíferos en los últimos años, fundamentalmente ha sido el gasóleo, el combustible que utilizan los vehículos diésel, el que se lleva más de la mitad del uso de productos petrolíferos. Como veis, la gasolina es una pequeña parte y hay otros productos. Y esta es la base de cómo se utiliza la energía en el transporte en España hoy en día, a pesar de los dos gráficos que os acabo de comentar, pero que volveremos más adelante a ellos. Además, el transporte es el sector que más energía demanda, no solamente en España, sino en el mundo. Aquí tenéis algunos datos de España, veis que el transporte es casi la mitad de la demanda de energía hay una parte que se dedica a la industria, aproximadamente un cuarta, una cuarta parte. Y veis ahí que sumando servicios y residencial, que básicamente es la energía que utilizamos en las ciudades, eso viene a ser como otra tercera parte. Y de ese transporte que tenéis ahí, un 43%, básicamente el 77% es transporte por carretera. Nuestros camiones y nuestros vehículos, nuestros turismos. Hay una parte inferior de marino, de transporte marino, de aviación y de ferrocarril. Por lo tanto, a pesar de la electrificación, que no es total que tiene el ferrocarril, básicamente todo está basado en combustibles fósiles, en el transporte. La manera de utilizar los combustibles fósiles en los vehículos suele ser a través de los motores de combustión interna, los cuales conocéis perfectamente, están representados ahí los típicos cilindros que llevan estos motores, y que hay dos tipos, el, el, los basados en el ciclo Otto, que son los motores de gasolina, y los basados en el ciclo diésel, que evidentemente son los motores diésel. La característica común a ambos es la falta de eficiencia. La eficiencia de estos motores, en el mejor de los casos, ronda el 30%, y eso quiere decir que de toda la gasolina o el diésel que llevamos en el depósito, Solamente el 30% mueve el vehículo, el otro 70% de la energía del combustible se pierde en forma de calor por la enorme fricción, que de hecho necesita refrigeración, que se producen en los cilindros. Esta eficiencia además depende de la llamada relación de compresión, esto es, hasta qué punto el cilindro es capaz de comprimir estos gases de entrada. En los motores de gasolina suele andar del orden de 8 a 10 veces, y eso significa una eficiencia en condiciones ideales del orden del 25%. En cambio, en los motores diésel, la relación es bastante mayor, 14-22. Y eso hace que nuestra eficiencia en los motores diésel sea mayor. 35% puede llegar en casos ideales. ¿Qué quiere decir? Que para la misma cantidad de kilómetros recorridos, usamos menos diésel que gasolina. Y eso quiere decir que emitimos menos CO2, quemamos menos combustible. Este hecho ha permitido que durante los últimos años se haya extendido el, ESO, el, el uso de los motores diésel precisamente basándose en el hecho de que las emisiones de CO2 son menores que las de gasolina para el mismo número de kilómetros recorridos. Pero eso sí, las emisiones de partículas y NOx, otros contaminantes que veremos ahora, son mayores en los motores diésel y esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver precisamente ahora estos contaminantes. Aquí tenéis un listado, más o menos exhaustivo, de las diferentes emisiones de contaminantes que se producen en un motor de combustión interna. Si la combustión fuera perfecta, dado que los combustibles fósiles en su composición lo que tienen es sobre todo carbono e hidrógeno, al reaccionar con el oxígeno del aire darían lugar a CO2 y agua. Son los productos básicos en que se convierten los combustibles fósiles cuando se queman con aire. El agua no tiene mayor problema, pero el CO2 es precisamente el que se acumula en la atmósfera. No es un contaminante local, no es, excepto en el caso que se acumule en un lugar cerrado, un contaminante que nos vaya a afectar a la salud pero sí, sé que produce, sí que produce un aumento constante de la cantidad de CO2 a nivel global de toda la Tierra, que es precisamente la que ha dado lugar al efecto invernadero y, por lo tanto, está dando lugar a un cambio climático. Fuera de estos productos, los siguientes, si estos ya empiezan a ser tóxicos a nivel local, o sea, a la persona que los respira en el lugar donde se producen, en las grandes ciudades sobre todo, están los eh, hidrocarburos que no se han quemado, el combustible fósil sin quemar, y el monóxido de carbono, el CO. El monóxido de carbono os sonará porque es producto de la combustión incompleta de sistemas como las estufas, que funcionan mal, o los infiernillos, o, o sistemas que en general funcionaban en nuestras casas y no hacían buena combustión. Cuando esto ocurría, en lugar de producirse CO2, se producía CO, monóxido de carbono, que a todo el que estuviera en el sitio donde se producía, da lugar a su muerte, ya que es un producto altamente tóxico. No ocurre lo mismo en los vehículos de combustión interna. Evidentemente no se emiten cantidades tan tóxicas, pero sí que se emiten cantidades pequeñas que no son tampoco buenas para la salud. El siguiente muy conocido son los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno pueden ser el NO o el NO2. Se representan, por lo tanto, habitualmente como los NOx y son productos de la reacción del oxígeno y el nitrógeno que hay en el aire, que dentro del cilindro llegan a reaccionar para dar lugar a estos óxidos de nitrógeno. Y como digo, se producen fundamentalmente porque a altas presiones de los diésel se producen más en los motores diésel. Otro contaminante que ya se elimina bastante menos que hace años son los óxidos de azufre, sobre todo el SO2. Estos se producían por la oxidación del azufre que había presente en los combustibles que utilizábamos. Esta cantidad de azufre, luego lo veremos, ha bajado enormemente en los últimos años y por tanto es un contaminante que se está emitiendo bastante menos. El último del que voy a comentar eh, bastante son las partículas en suspensión. Estas partículas también son producto de una combustión incompleta de el, los hidrocarburos que forman parte de nuestros combustibles. Igual que cuando hacemos en la cocina un filete y nos pasamos calentando se produce una especie de carbonilla que vemos por su tamaño, aquí también se produce esa carbonilla pero de un tamaño totalmente invisible. Son partículas tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire cuando salen del tubo de escape y algunas tan pequeñas por debajo de dos micras de tamaño son capaces de entrar en nuestros pulmones atravesar nuestros alveolos y llegar hasta la sangre, siendo especialmente tóxicas. Comentaba que este es casi el último porque hay dos contaminantes, el plomo y el metilterbutiléter, productos aditivos que se utilizaban antes en las gasolinas para aumentar el octanaje y que debido a los problemas de contaminación hace tiempo que no se utilizan. Justamente basándose en estas emisiones, preocupantes en la Unión Europea y en otros países, sobre todo a partir de los años 70 y 80, se crearon unas legislaciones que en Europa se han dado en llamarlas Euro 1, Euro 2, hasta la actual Euro 6, que han ido cambiando a lo largo de los años y que han ido imponiendo límites a la máxima, a la máxima cantidad de contaminantes en gramos por kilómetro que un vehículo que se vendiera a la Unión Europea podía emitir. Y dependía de que fuera diésel o gasolina, esos límites eran diferentes. Ahí he seleccionado tres de los habituales que me he comentado antes, el CO, los NOx y las partículas, para gasolina y diésel en diferentes legislaciones desde la Euro 1 hasta la Euro 6. Y justamente en, esta, en estos estándares son en los que están basadas las etiquetas que desde hace tiempo la Dirección General de Tráfico está poniendo en nuestros vehículos. Y aquí os he puesto dos de las típicas, la etiqueta C y la etiqueta B, que como sabéis se ponen los vehículos en función del año en que se ha vendido el vehículo y que si es gasolina o si es diésel. Y precisamente es por lo que hay en esta tabla. Estáis viendo, por ejemplo, aquí, cómo los vehículos con etiqueta B son los de gasolina vendidos a partir del año 2000 o los diésel vendidos a partir del año 2006. Porque, como veis, ahí es donde se igualan, en el caso de los NX, hasta cierto punto, los niveles de emisión. No son exactamente iguales, pero son del mismo orden. Y pasa lo mismo con la etiqueta C. La etiqueta C se aplica a los vehículos gasolina a partir del año 2006 y a los vehículos diésel a partir del año 2014. Ahí sí, así ahí la igualdad, por ejemplo, de los NOX es exactamente la misma, 0,08 gramos por kilómetro. Como veis, que un vehículo de gasolina o diésel contamine más o menos, no solamente depende de la tecnología en sí, si es gasolina o es diésel, sino del año de fabricación, porque los fabricantes han ido imponiendo límites para poder cumplir, poder cumplir esta legislación. De hecho, la, la Euro 6 tiene varias eh, normas adicionales. Creo que este año la que, la que se está a, a, siguiendo es eh, la Euro 6D, y un vehículo diésel que cumpla la Euro 6D va a contaminar en emisión, por ejemplo, de NOx, bastante menos que un vehículo de gasolina del año 2000, por poner un ejemplo. Con lo cual, no es la tecnología diésel o gasolina la que define las emisiones, sino justamente su nivel de cumplimiento de estos estándares. ¿Cómo hacen los fabricantes para cumplir estos estándares? Pues hay dos vías. Uno es reformular los combustibles que estamos usando desde los años 70, que han cambiado mucho, y otro es cambiar la tecnología del vehículo. Los combustibles se han ido reformulando sobre todo en la parte que os comentaba de emisiones de SO2, de óxidos de azufre. De hecho, el contenido de azufre, a partir de un método que se llama HDS, elimina una buena parte del azufre de la gasolina y del diésel, desde 500 partes por millón que tenían algunas gasolinas de los años 70 y 80 hasta llegar a 10 partes por millón en los últimos años. Con lo cual la parte de eliminación de azufre ha sido bastante importante en la reformulación de estos combustibles. Eso sí, gastando mucho más energía. Ahí veis en ese gráfico cómo cuanto más pequeña sea la especificación de azufre en ppm, en concentración de la gasolina, mayor cantidad de energía usamos y por lo tanto hay más emisiones de CO2 porque la refinería necesita usar más energía y emite más CO2 para quitar ese azufre. Las gasolinas actuales y los diéseles actuales no son sistemas sencillos de producir, son sistemas que en las refinerías, por ejemplo, demandan una gran cantidad de hidrógeno porque estos procesos demandan mucho hidrógeno para que se puedan realizar la eliminación de azufre, como he dicho, por ejemplo, y cada vez consumen más energía. Son productos muy complicados de hacer en las refinerías. Y desde luego, lo que es esencial es la tecnología que hay a bordo de los vehículos para poder eliminar estos contaminantes. Una de las más conocidas son los catalizadores que llevan los tubos de escape de nuestros vehículos. Bueno, pues resulta que a un tubo de escape, vamos a empezar con la gasolina, se le está pidiendo que varios contaminantes, fundamentalmente óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos, sean eliminados y no se emitan a la atmósfera en grandes cantidades. Y la tecnología ha logrado que ese tubo de escape, utilizando un catalizador que básicamente es una cerámica llamada cordierita, cordierita que lleva, como veis en ese esquema, un montón de canales de tamaño milimétrico, a menos del milímetro tienen estos pequeños canales por donde pasan los gases, llevan en su superficie un catalizador basado en metales nobles, platino, paladio, rodio, bastante caros, por cierto, y se llaman catalizadores de tres vías porque logran eliminar a la vez estos tres contaminantes. Fijaros, estas son las reacciones que intervienen en el proceso dentro de este catalizador. El monóxido de carbono y los hidrocarburos tienen que quemarse todavía más. No se han logrado quemar en el cilindro, pues hay que ponerles más oxígeno para que se quemen a CO2 y agua ambos. En cambio, los óxidos de nitrógeno es al revés. Hay que quitarle oxígeno para que se produzca nitrógeno y liberarlo. Estamos pidiendo al catalizador que haga al mismo tiempo dos cosas que son contradictorias. Meter oxígeno y sacar oxígeno. Y esto se logra regulando muy bien la cantidad de oxígeno que lleva nuestro tubo de escape. Pues lente habéis oído hablar de las ondas lambda, unas ondas que miden perfectamente esa cantidad de oxígeno y que mantienen una relación de aire a combustible muy específica para que esta reacción ocurra. Porque fijaros, esta es una representación de cuánto monóxido de carbono, hidrocarburos y NOx es capaz de convertir el catalizador. Y esta es la relación de oxígeno a combustible. Una pequeña variación de esa relación hace que si ponemos mucho oxígeno, se queme el CO y los hidrocarburos, pero no podamos eliminar el NOx. Y si ponemos poco oxígeno, podemos eliminar el NOx, pero no se queman ni el CO ni el hidrocarburo. Por lo tanto, un catalizador especialmente caro, con una regulación muy precisa, de la cantidad de oxígeno que metemos, es capaz de hacer este milagro. En la gasolina. En los diésel, no. Porque los diésel, además de una compresión más alta, también necesitan una cantidad de oxígeno muchísimo más alta. Funcionan en un gran exceso de aire. Con lo cual, un catalizador diésel va a poder eliminar el hidrocarburo y el CO sin quemar, pero nunca, nunca, nunca va a poder, en el mismo lecho, en el mismo tubo de escape, en el mismo sitio, eliminar los óxidos de nitrógeno. Lo que sí van a poder eliminar son las partículas en suspensión. Esas partículas en suspensión, mediante filtros, pueden llegar a capturarlas. Hay diferentes maneras después de esos filtros, limpiarlos. O bien con una oxidación, con un catalizador a baja temperatura, la típica que lleva el tubo escape, o bien calentando de vez en cuando el tubo escape sin catalizador para poderlo hacer a temperaturas más altas. Aún así, estos filtros suelen eliminar la mayor parte de las partículas, del orden del 90%, y justamente las de menor tamaño, esas que nos afectan más, que pueden entrar en nuestra sangre, no son precisamente las que eliminan los filtros. Lo que sí ha conseguido la tecnología de los vehículos diésel que cumplen las últimas Euro 6 es la eliminación de ese óxido de nitrógeno que comentábamos antes, que no se puede hacer en el mismo sitio que la oxidación del CO y los hidrocarburos. Evidentemente, aquí sube el coste, porque la solución es poner una zona del tubo de escape donde se produce esa oxidación de CO e hidrocarburos y una segunda zona del tubo de escape donde vamos a eliminar los óxidos de nitrógeno. Y para hacer esto hay que añadir urea. Sí, urea. Ese producto que mayoritariamente lleva la orina. Bien, pues esa urea a la temperatura a la que está el tubo de escape se descompone formando amoníaco y ese amoníaco reacciona con los óxidos de nitrógeno para extraer ese oxígeno y formar nitrógeno que sale al aire sin problemas y agua. Evidentemente esto es una tecnología más cara que además requiere adicionar urea. Cuando los fabricantes lo adicionan no lo llaman Urea, lo llaman AdBlue, que suena bastante mejor y de hecho los vehículos diésel llevan además del tapón del diésel que hay que añadir, otro tapón para ir añadiendo cada cierto número de kilómetros este aditivo AdBlue que nos permite tener tecnología diésel con emisiones de NOx más bajas incluso que algunos gasolinas de hace unos años. No solamente la, el transporte se ha basado en el diésel y la gasolina. Hay otro, algún otro combustible que está entrando en el mundo del transporte y algunos lo conocéis muy bien. Es el gas natural. No voy a hablar mucho del gas natural para no extenderme, pero comentaros que su composición varía mucho de unos lugares del mundo a otro. De media suele tener un 85% de metano es el constituyente mayoritario, la molécula de CH4, es la que llamamos metano, y que cuando se distribuye, ese gas natural tiene prácticamente un 100% de metano. El resto de los componentes se suelen extraer para otros usos, sobre todo, esta fracción de aquí, la fracción del propano y el butano, que se suele comercializar con el nombre de NGLs. Este nombre que son las siglas en inglés de líquidos del gas natural, viene del hecho de que estos componentes del gas natural, cuando se extraen y se someten a presión para ponerlos en una bombona, licúan, se forma un líquido de propano y un líquido de butano, cosa que no ocurre con el metano, por mucho que se comprima, no llega a formarse un líquido. Por esa razón se llaman líquidos del gas natural. Fijaros que el gas natural puede llegar a tener componentes de hidrocarburos ...más allá de los hidrocarburos que tienen cuatro átomos de carbono en su molécula. Pueden llegar a tener hidrocarburos de hasta ocho átomos de carbono... ...que eso entra dentro del rango de los hidrocarburos que hay en el petróleo. De hecho, el petróleo casi empieza aquí. Empieza a, tener, a ser compuestos con moléculas orgánicas, hidrocarburos... ...con muchos átomos de carbono. Y el petróleo también tiene estas moléculas más ligeras... ...de tres, cuatro átomos de carbono que también se extraen del petróleo, pero aquí tienen otro nombre. Aquí se llaman LPGs. Estas siglas corresponden en inglés a gases licuados del petróleo. Y estos gases licuados del petróleo aquí se llaman así porque evidentemente en el petróleo ocurre algo contrario. La fracción más gaseosa, menos líquida, es precisamente el protano, propano y el butano. Y justamente el propano y el butano son los que se extraen del petróleo para producir estos LPGs. Pero los compuestos, tanto de lo extraído del gas natural como lo extraído del petróleo, son exactamente lo mismo, una mezcla de propano y butano. Vamos a ver cómo aplicamos tanto el metano como estos LPGs a la automoción. El gas natural posiblemente lo conocéis porque hay muchos vehículos pesados, autobuses... Eh, algunos camiones de la basura que utilizan precisamente el gas natural bien comprimido a alta presión, unos 200 bares, esto es 200 veces la presión atmosférica o bien licuado, que para eso, ya os decía que no se puede licuar comprimiendo hay que bajar su temperatura, hay que bajarla del orden de 160 grados bajo cero y mantenerlo a unos 20 bares. No es muy evidente utilizar esto en un vehículo de estos que utilizamos a lo mejor una vez al día, una vez eh, cada dos o tres días, un turismo. Pero en cambio, en un vehículo que se utiliza todos los días, sí que es factible mantener refrigerado a lo largo del día ese depósito de gas natural a 160 grados bajo cero en algunas aplicaciones. Lo más habitual es utilizar el gas natural comprimido, que es lo que podéis haber visto en muchos autobuses como este que hay aquí en Madrid y en otras ciudades que utilizan gas natural. La gracia de esto es que tiene mayor índice de octano que la gasolina, con lo cual el rendimiento suele ser un poquito mayor, y sobre todo las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno son menores que las gasolinas. Y esto hace que los vehículos basados en gas natural puedan llegar a una etiqueta que va más allá de las B y la C, que eso es la etiqueta ECO, precisamente por esas emisiones más bajas. Pero también podemos utilizar los LPGs, En los llamado, el llamado autogás o automóviles basados en LPG. Lo que queman en sus motores, en sus motores de combustión interna, son estos LPGs. Aquí tienen la ventaja que los LPGs, al comprimirlos a una presión superior a dos bares, dos, dos veces la presión atmosférica, pueden licuar a temperatura ambiente. Es una ventaja. Se pueden utilizar también los motores de gasolina, los motores tipo OTO, también tienen un índice octano ligeramente mayor que la gasolina, y de nuevo, en principio, emiten menos partículas INOX. En cambio, a, la, a la diferencia de los motores de gas natural, que suelen ser solo de gas natural, muchos vehículos que utilizan LTGs o autogas pueden utilizar simultáneamente gasolina, y autogás, suelen llevar muchas veces dos depósitos, uno de gasolina y otro de autogás. De hecho, hay kits que se venden y si lo hace un taller autorizado es perfectamente eh, asumible para la ITV. Eh, se puede convertir un vehículo de gasolina en un vehículo que utilice gasolina y autogás al mismo tiempo. O directamente se venden eh, vehículos de este tipo. Y de nuevo, al, al igual que el gas natural, son vehículos que tienen etiqueta ECO por esas menores emisiones de partículas y NOx. Menores, eso no quiere decir que se reduzcan totalmente, son algo menores. Seguimos teniendo el problema de emisiones de partículas y de NOx también en estos vehículos. Vamos a pasar a los últimos combustibles similares a estos de los que voy a hablar y son los biodiesel y los bioetanoles. Los biodiesel vienen directamente, al contrario de todo lo que hemos visto hasta ahora que viene de combustibles fósiles, vienen de la biomasa. Concretamente de aceites vegetales tipo girasol, soja, palma, colza que tienen gran contenido de aceite o incluso aceites vegetales usados pueden eventualmente utilizarse para producir este biodiesel. No voy a hablar mucho del procedimiento, solamente comentaros que hay una parte del procedimiento en el que el aceite depurado pasa por una reacción que se llama de transesterificación, que se hace reaccionar al aceite con metanol, produciendo por un lado el biodiesel y por otro glicerina. Esta reacción se parece muchísimo a algo que a lo mejor conocéis muchos. Por lo menos mi abuela lo hacía. Yo recuerdo a mi abuela cogiendo aceite de oliva usado en la cocina y mezclándolo con sosa para producir jabón jabón que además tenía glicerina. Esto es un poquito diferente porque aquí estamos metiendo metanol y lo que producimos es biodiesel. Pero esto recuerda mucho esos procedimientos que hacían nuestras abuelas para producir jabón y que mucha gente sigue utilizando. Ahora hay mucha afición también para producir jabón y a lo mejor alguno de vosotros lo hace. Pues que sepáis que tiene que ver con esta tecnología para producir biodiesel. Biodiesel que se puede utilizar solo o mezclado con diésel para nuestros vehículos. Lo más habitual, luego hablaremos un poquito, es mezclarlo en diferentes proporciones y las etiquetas que veréis son de este tipo. Problema que va a tener tanto el biodiésel como lo que vamos a ver a continuación del bioetanol. La competencia con los productos alimentarios, porque estos productos hay que utilizar grandes extensiones para cultivarlos y si estamos haciendo esto en países que precisamente necesitan bastante comida, estamos haciendo que haya una competición, algunas veces desleal, entre el cultivo de productos energéticos y el cultivo de productos que se podrían destinar a la alimentación. Y sobre todo, os he comentado que en España una cuarta parte de la biomasa que se utiliza para productos energéticos se importa. Esto significa que hay un gasto energético, no solamente, por ejemplo, en la propia agricultura, que necesita energía para producirse, sino en el transporte de estos productos basados en biomasa hasta otros lugares del mundo. La gracia que tiene es que la biomasa utilizada, aunque produce CO2, porque al final el motor de combustión se va a producir CO2, este CO2 lo vuelve a reincorporar la biomasa en el ciclo de un cultivo. Por lo tanto, es un CO2 que no se va a acumular en la atmósfera, al contrario de lo que ocurre con los combustibles fósiles. El segundo, y ahora os lo he adelantado, es el bioetanol, o etanol a secas, porque prácticamente todo el etanol que se produce en el mundo viene de origen biológico. Y además, muchos lo bebéis. O sea, ese etanol, ese alcohol que hay con la cerveza o que hay con el vino, es el mismo tipo de etanol del que voy a hablar aquí, porque viene de la fermentación de azúcares. Cuando uno fermenta eh, la uva, se produce el alcohol del vino. Cuando uno fermenta cebada, se produce el alcohol de la cerveza, pero uno puede fermentar remolacha, otro tipo de cereales caña de azúcar, que tienen mucho azúcar sorgo, etcétera. y si fermentamos estos sistemas basados en biomasa nosotros podemos obtener etanol que después de un proceso más o menos complicado, da lugar a etanol que también podemos utilizar como combustible de los vehículos de combustión interna. Lo que sería ideal sería no utilizar cultivos específicos como estos o como las semillas eh, que tienen aceite, que hemos visto antes, sino utilizar, por ejemplo, la biomasa lignocelulósica. Sí, suena muy raro, pero eso vienen a ser los rastrojos. O sea, toda esa biomasa que no se utiliza en la agricultura, que después se quema, se tira, etcétera, esa biomasa se puede llegar eventualmente a utilizar para producir también azúcares, porque está compuesta de azúcares, y después etanol. El problema es que ese proceso que está representado aquí en la parte superior, en la hidrólisis, es un proceso especialmente complicado y hay mucha gente trabajando en poder utilizar esa biomasa lignocelulósica alias rastrojos. Hay un paso más y son combustibles sintéticos basados en un mecanismo ligeramente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Son sistemas que se basan en los llamados... Gas to liquids, carbon to liquids, biomasa to liquids. O sea, gas a líquidos, carbón a líquidos, biomasa a líquidos. ¿Cómo transformar cualquier cosa a líquido? Como es cualquier cosa, pues se le llama X to liquids. X to, li to liquids. X to a, a líquidos. Bien, pues esta, estos procesos, que es producir un líquido a partir de biomasa, podríais decir, pues lo acabas de comentar, Miguel, ¿no? Has dicho que a partir de la biomasa sacamos un líquido que es el etanol, por fermentación. Bien, la única diferencia es que estos procesos de XTL están basados en la síntesis de este gas, que es una mezcla de CO más hidrógeno y que se llama precisamente gas de síntesis. Un gas que se puede producir a partir del gas natural por un proceso que se llama reformado o a partir del carbón o la biomasa por un proceso que se llama gasificación. Después hay un par de procesos más, la reacción de Fischer-Trops. Y unas, y unas reacciones que se llaman de craqueo, destilación, purificación, y a partir de esta serie de procesos conseguimos estos combustibles sintéticos. No es nada nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todo el combustible sintético que utilizaba Alemania se basaba en este proceso a partir de carbón, ya que no tenían recursos tipo petróleo. O, por ejemplo, durante los años 80, durante las sanciones que sufrió Sudáfrica por el apartheid, el combustible sintético que se producía en Sudáfrica venía de gas natural, que gas natural sí que tenían precisamente por este proceso. Bueno, pues estos combustibles sintéticos, que eventualmente, como veis, pueden venir también de la biomasa, son también una alternativa a lo que hemos visto a partir de combustibles fósiles. Al final, lo que tenemos es un repertorio de combustibles y Habéis visto que a lo largo de la presentación he ido utilizando unas etiquetas que habréis empezado a ver desde hace algo más de un año en vuestros vehículos y en vuestras estaciones de servicio. Son estas, la E5, E10, E85, B7, B10, X2L, H2, etcétera. Bueno, pues resumiendo lo que acabo de comentar, estas etiquetas aquí son los combustibles basados en gasolina más etanol que pueden tener hasta un 5, hasta un 10 o hasta un 85 de etanol. Evidentemente, las que no tienen nada de etanol llevarán la etiqueta E5, hasta un 5%, incluido 0%, por supuesto. El siguiente grupo son los diésel, que aquí se mezclan con biodiesel, las que tienen hasta un 7%, hasta un 10% o estos combustibles sintéticos que básicamente lo que obtienen son diésel, combustibles tipo diésel. Las que encontraréis habitualmente en vuestra estación de servicio que ponéis en vuestro vehículo, posiblemente serán B7, que tienen hasta un 7%, incluido la que solamente tiene diésel. Y después está el grupo de los combustibles gaseosos, los que hemos visto del gas natural comprimido, el gas natural licuado o los LPGs. Bueno, falta uno, el hidrógeno. De este no he hablado, ¿no? Evidentemente, me estoy reservando para el final. Porque aquí, en este esquema que estáis viendo, prácticamente todo está basado en combustibles fósiles. Hay un poquito de etanol, hay un poquito de biodiesel, pero aquí todo, todo, excepto ese etanol, ese biodiesel, y como veremos ahora, posiblemente el hidrógeno, está basado en combustibles diésel. Y ya no voy a hablar de las emisiones. Ya os he contado bastante las emisiones. Voy a hablar de dinero. Voy a hablar de dinero... Basándome, por ejemplo, en algo como es eh, la evolución del precio del petróleo. Aquí tenéis la evolución del precio de petróleo pues desde el año 2002 hasta la actualidad. Ahí veis la crisis del año 2008, la del año 2011, la actual, en fin, las diferentes crisis que hemos tenido y cómo esto ha hecho que el precio del petróleo, del barril de petróleo, evolucione desde precios que van desde el 20 dólares el barril hasta casi 150 dólares el barril. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto, os diré que España importa actualmente unos 400 millones de barriles cada año. Eso quiere decir que si cada uno de esos barriles sube 10 dólares, estamos pagando de más 4.000 millones de euros al año. En la gráfica, esta subida que veis ahí, son 35.000 millones de euros al año, que estamos pagando de más por esa oscilación en el precio del barril. Ya sé que no estáis acostumbrados a, a cifras o manejar cifras de miles de millones de euros. Para que os hagáis una idea, 35.000 millones de euros pagados de más es 10 veces el presupuesto para el año 2021 de ciencia y tecnología de investigación en España. 10 veces más que todo lo que España vamos a dedicar en el año 2021 a investigación científica. Ahí dejo el tema. ¿Hay alternativa a esta dependencia enorme que os recuerdo que era el 75% de toda la energía que utilizamos viene de fuera de España? Para ilustrarlo voy a intentar utilizar un esquema que me gusta mucho es de un libro que se llama El ecologista escéptico en que se representan Ahí en esos cubitos la reserva total de fuentes que vamos a llamar no renovables, basadas en productos que ya nos que contaminen, es que en un momento dado se agotarán, porque la Tierra los tiene limitados. Está un poquito esquemático, pero nos vamos a hacer una idea. Ahí representamos todo el carbón que queda en la Tierra, que veis que queda mucho. Todo el uranio que queda en la Tierra, para energía nuclear, todo el gas natural y todo el petróleo. Que puede que dure 100 años, 200 o 500, me da lo mismo, pero hay una cantidad concreta. Y eso es el consumo anual mundial. Está un poquito exagerado el cubito, para que lo veáis, pero ese cubito haciendo que se gaste poco a poco, poco a poco, poco a poco, la cantidad que nos queda de, esta reserva, de estas reservas. Y aquí a la derecha vamos a representar la energía solar que nos llega en un año al planeta Tierra. Energía solar que en parte se utiliza para mover el agua ...desde los mares hasta las montañas... O sea, ...el agua se evapora, forma nubes y llueve en las montañas... ...y en eso se basa nuestra energía hidráulica... ...parte de la energía solar se gasta en mover el aire... ...en el aire, en la energía eólica... ...y parte de esa energía se gasta en que las plantas hagan su biomasa... ...hagan su fotosíntesis... ...pero como veis hay una cantidad enorme de energía solar sin utilizar... Y la hidráulica y la eólica también podemos utilizarla. Y la fotosíntesis para la biomasa. problema de esta energía lo sabéis de sobra. Y no me digáis, es que es muy cara. No, muy cara era hace 10-15 años. Ahora están teniendo precios muy competitivos, pero muy competitivos, con las energías no renovables. El problema real, el problema real, es que esta energía está cuando le da la gana a ella. Está muy diluida, hay que, por lo tanto, concentrarla y después acumularla y después almacenarla para cuando no haya. Y eso no es sencillo. No es sencillo porque casi toda esta energía se utiliza mayoritariamente para producir energía eléctrica que se distribuye por la red. Y la red necesita energía eléctrica todo el rato, de día, de noche, en verano, en invierno. Por lo tanto, esa energía hay que acumularla. Al final de la charla hablaremos de este tema pero tener en cuenta que este aumento del uso de energías renovables lo que va a producir fundamentalmente es un aumento en el uso de la parte eléctrica. Y en el mundo de la movilidad, de lo que estamos hablando es de un vehículo eléctrico que fundamentalmente el más extendido por ahora es el de baterías. Es lo mismo que un vehículo de combustión interna, solamente que en lugar de un depósito de diésel o de gasolina lleva baterías que acumula esa electricidad que hemos producido, y lo mueve, mueve un motor eléctrico que es el que mueve nuestro vehículo. Y si esta electricidad viene de energías alternativas, la, el hecho de que estos vehículos lleven precisamente la etiqueta superior o menor de emisiones, que es emisiones cero, está perfectamente justificada. Porque muchos podrían decir que estas baterías podrían llevar electricidad que viene de combustibles fósiles. Sí, pero un uso mayoritario del sistema eléctrico con energías renovables, hará que esto sea totalmente renovable. Y no es nuevo. Tal vez os sorprenda que antes de la extensión de los vehículos de combustión interna, existía una alternativa muy importante y eran los vehículos eléctricos de batería. Y aquí tenéis un ejemplo. Evidentemente, la tecnología de baterías y el problema de almacenar esa electricidad no es sencillo. Y digo el problema de almacenar esa electricidad es que no la eficiencia. Porque cuando uno rellena una batería, uno apenas pierde un poquito por ciento de la electricidad que está metiendo. Tiene una eficiencia de carga, cuando se hace despacio, no cargas rápidas, del orden del noventa y tantos por ciento. Y cuando la batería manda electricidad al motor, la eficiencia es también del orden del noventa y tantos por ciento. Como veis, no tiene nada que ver con esa eficiencia de la que hablábamos hace rato, que no superaba el 30%. Por ciento. Además, el vehículo eléctrico de baterías tiene... Un, algunas ventajas adicionales, como por ejemplo la recuperación de la energía de la frenada. Cada vez que frenamos en un vehículo eléctrico o sencillamente levantamos el pie del acelerador, el vehículo eléctrico recupera la energía de esa frenada y lo que hace es cargar la batería con esa energía, con lo cual aumentamos enormemente la eficiencia del vehículo. Además podemos diseñar el vehículo eléctrico de formas muy diferentes a como lo hacemos con un motor de combustión interna, que lleva un motor central que tiene que distribuir su energía de movimiento al resto del vehículo. Podemos hacer cosas como en esto que os he puesto aquí, que es de Siemens, el concepto ICORNER, en que cada rueda lleva su propio motor eléctrico en función de la necesidad que lleva esa rueda, el motor eléctrico va a actuar. Y podemos hacer esto con la distribución de energía a lo largo de todo el vehículo. Además, los motores eléctricos son de un, un mantenimiento prácticamente nulo. Yo conduzco desde hace cinco años un vehículo eléctrico de baterías, todos los años lo llevo al concesionario para la revisión y me siento un poco engañado porque la revisión casi casi consiste en ver que los amortiguadores están bien y en rellenarme un poquito el líquido limpia. Poco más, porque el motor eléctrico no necesita ningún mantenimiento. Se reducen enormemente las averías. Además, la conducción es igual de eficiente en ciudad y carretera. Vamos a gastar más electricidad cuanto más deprisa vayamos, pero en ciudad en un atasco, si no nos movemos, aquello no gasta nada. Cosa que no ocurre con el motor de combustión interna como hemos visto antes. No solamente existen motores eléctricos de baterías puros, sino que habréis oído hablar también la hibridación entre vehículo eléctrico y vehículo de combustión interna. Hay diferentes tipos de vehículos híbridos. Yo voy a hablar de los tres tipos más importantes y voy a empezar por tal vez el menos conocido, que es la configuración en serie. Aquí lo que tenemos básicamente es un vehículo eléctrico, su batería y su motor eléctrico, que además lleva un pequeño motor de combustión interna con su depósito eh, de combustible fósil. Y lo que hace ese motor de combustión interna es funcionar en condiciones óptimas, con lo cual estamos pegados a ese 30-35% que hablábamos de máxima eficiencia para cargar la batería. Es un generador de electricidad, el motor de combustión interna. Con lo cual, esa batería no tiene que ser enorme, puede ser más pequeña, porque la estamos recargando todo el rato con el depósito. Esto hace que podamos, en ciertas condiciones, enchufar la batería a la red para cargarla, pero si tenemos que hacer un viaje largo nuestro depósito de combustible fósil va a garantizarnos que esa batería va a estar cargada en todo ese viaje largo que hagamos. Una, un poquito más habitual, que a lo mejor habéis oído hablar, es la configuración en paralelo, en la cual el motor eléctrico hace como de ayuda en la tracción al vehículo que tiene principalmente un motor de combustión interna y de paso también recarga la batería. Esto lo habréis oído los aficionados a la Fórmula 1 porque era en lo que se basaba el sistema KERS, ese sistema que iba recargando la batería a lo largo de todo el circuito, sobre todo muchas veces en las frenadas, como hemos dicho anteriormente, y cuando había una recta, el KERS utilizaba toda la energía de la batería para alimentar al mismo tiempo el motor eléctrico y mientras que el depósito alimentaba el motor de combustión interna. Era una punta de, de potencia que tenía y en el caso de que no seamos conductores de Fórmula 1, era una manera de aumentar la eficiencia del sistema. Estos vehículos eléctricos ambos llevan también, precisamente por la menor cantidad de emisiones, por que aumenta la eficiencia, la etiqueta ECO. Y posiblemente el más extendido es el serie paralelo combinado. Aquí tenemos en igual de, con, igualdad de condiciones un motor eléctrico y un motor de combustión interna. Y de nuevo el motor de combustión interna carga las baterías. Pero ahora ya no son baterías pequeñas y un motor eléctrico pequeño, sino que realmente son baterías más grandes y un motor eléctrico grande. De esta manera, el motor eléctrico en el vehículo funcionará mucho tiempo durante con el motor eléctrico, sobre todo en atascos, y en otras condiciones, sobre todo en carretera, funcionará con el depósito de, de combustible fósil. Y también lleva la etiqueta eco. A no ser que a este vehículo, que no es habitual, pero sí que empieza a serlo, lo podamos enchufar, porque si este, película, este, este vehículo podemos enchufarlo, podemos recargar esas baterías y si esas baterías tienen al menos 60 kilómetros de autonomía, o sea, nos permiten conducir el eléctrico durante 60 kilómetros, todos los días estamos utilizando un vehículo eléctrico, porque 60 kilómetros es superior a la media de los kilómetros que sobre todo los que vivimos en ciudad hacemos diariamente de tal manera que estamos todos los días utilizando un vehículo eléctrico con electricidad de la red y los días que queremos hacer un eh, viaje largo podemos utilizar el motor de combustión interna. Y por eso, esos vehículos también tienen la etiqueta cero, porque si se usan adecuadamente en ciudad van a ser vehículos puramente eléctricos y solamente en carretera van a ser vehículos de combustión interna. Todos estos híbridos... Al igual que los eléctricos, tienen su batería, utilizan los sistemas de recuperación de la frenada, por supuesto tienen mucha eficiencia, las emisiones de CO2 por debajo de los 100 gramos por kilómetro y desde luego los enchufables, como acabo de decir, como este que os he puesto como ejemplo, el combustible fósil se va a estar solamente en recorridos largos. Pero tenemos el gran problema que decía anteriormente, de que esta electricidad, que estamos utilizando para cargar nuestro vehículo de baterías que recordar que la eficiencia máxima es cuando hacemos cargas lentas durante muchas horas que suele ser por la noche si hacemos una carga rápida nuestra eficiencia de carga de batería baja muchísimo y además la vida de la batería también eh, pues no solamente eso sino que además tendremos que tener esa electricidad disponible en cualquier momento sobre todo por la noche para cargar las baterías cuando desde luego no hay sol y es posible que no haya viento. Por lo tanto, al menos necesitamos una acumulación entre el día y la noche y en nuestro país necesitamos una acumulación entre el verano y el invierno. Porque en verano tenemos muchas más horas de energías renovables que en invierno. Y si no queremos poner enormes cantidades de energía eh, renovable para que en invierno haya suficiente energía, y en verano nos va a sobrar, tendremos que hacer algo por acumularla. Y ahí es donde llegamos a la última frontera, al hidrógeno. Lo he llamado así, el hidrógeno, la última frontera, porque es el que nos viene a ayudar a hacer esta transición energética hacia el uso de las energías renovables. Porque utilizando un electrolizador, que es un sistema que es capaz de romper la molécula de agua, que como ya sabéis es H2O, tiene hidrógeno y oxígeno, en sus componentes, usando la electricidad renovable, producimos hidrógeno que podemos almacenar muy fácilmente y durante muy largos periodos de tiempo y en grandes cantidades. Podemos, por ejemplo, y hay muchos estudios que han visto la posibilidad en toda Europa de hacerlo, de almacenarlo en cavernas de sal, o si no hay cavernas de sal, en grandes tanques, pero es una acumulación de grandes cantidades de energía que puede mantenerse durante meses. Por lo tanto, es una opción perfecta para acumularlo y después en el momento en el que haya que usarlo, a través de diferentes sistemas, uno lo vamos a ver ahora para finalizar la presentación se llaman pilar de combustible poder volver a generar la electricidad que necesitemos, pero es que además se puede importar de otros sitios, hace falta España, posiblemente lo que haga sea lo contrario, podamos llegar a tener excedentes de energías renovables si y podemos llegar a exportar hidrógeno a otros países. Alguna parte de la industria que es imposible utilizar electricidad sí puede utilizar perfectamente hidrógeno, con lo cual cubrimos además ese porcentaje de la energía que utiliza la industria. Podemos eventualmente llevarlo a utilizar en algunas construcciones, en grandes hospitales, en barrios, etc. Podemos incluso utilizar la red de gas natural porque ese hidrógeno se puede mezclar hasta aproximadamente un 5 o 10% con el gas natural y podemos llegar a utilizar ese hidrógeno en nuestras cocinas, en la red de gas natural que nos llega a casa o incluso casi puro, porque podemos combinarlo con CO2 en un proceso que se llama metanación para producir metano a partir de hidrógeno y el gas natural es metano. Y lo que es importante, podemos meterlo en todos nuestros sistemas de transporte a través de sistemas que se llaman pilas de combustible que producen electricidad a partir de ese hidrógeno. Estas pilas de combustible, también llamadas celdas de combustible, hacen más o menos lo mismo que el, ele el electrolizador del que hemos hablado, que lo que hacía era convertir electricidad en hidrógeno rompiendo la molécula de agua. La pila de combustible lo que hace es volver a combinar el hidrógeno que hemos acumulado con oxígeno que viene del aire para recombinarlos y producir electricidad. Como cualquier otro sistema electroquímico, no voy a entrar en detalles, tiene dos electrodos, uno se llama ánodo, otro se llama cátodo. En uno se produce la oxidación del hidrógeno, en otro se produce la reducción del oxígeno del aire y la reacción global es hidrógeno más oxígeno para producir agua. Es el único producto que después, además, podemos volver a utilizar en el electrolizador para producir más hidrógeno. Por lo tanto, la energía es totalmente limpia si esa electricidad es renovable. Pero es que, de nuevo, igual que las baterías, el rendimiento de una pila de combustible es enorme comparado con los motores de combustión que hemos visto hasta ahora. Al final, un vehículo eléctrico de hidrógeno se parece mucho a un vehículo eléctrico de baterías, solamente que hemos cambiado las baterías por una pila de combustible que produce electricidad a partir de hidrógeno que va en el depósito. Las baterías no las eliminamos totalmente porque la pila de combustible no es capaz de recuperar la energía de la frenada de la que hemos comentado, que sí se aprovechan las baterías. Por tanto, siempre hay una pequeña batería para poder recuperar esa cantidad de energía. Y la gran ventaja es que mientras que las baterías, en un tamaño similar y con autonomía similar a las de las pilas de combustible, vamos a necesitar horas para recargarlas con alta eficiencia, un depósito de hidrógeno lo podemos recargar en 5 minutos. La gran ventaja no solamente es que el hidrógeno va a poder acumular energía eléctrica de la red durante largos periodos de tiempo, sino que nuestros vehículos van a poder repostar como repostaban los de combustibles fósiles, llegar a la estación de servicio, abrir el boquerel y rellenar en cinco minutos nuestro depósito para una autonomía habitual de las que tenemos actualmente. Y por supuesto, los vehículos eléctricos de hidrógeno tienen también etiqueta cero. Y no son una fantasía. Existen ya comerciales a precios por ahora elevados desde el año 2015. Aquí os he puesto los dos primeros que salieron ese año: el Toyota Mirai, el Hyundai X35. Como veis, cargaban en masa apenas 5 kilos, 5,5 kilos de hidrógeno. En masa, en volumen, ocupa bastante más comprimido a 700 bares, este es el estándar, 700 veces la presión atmosférica de los depósitos que se utilizan hoy en día y como veis con autonomías que en aquel entonces ya superaban los 500 kilómetros pero es que el nuevo Hyundai Nexo o el nuevo Toyota Mirai han superado aún más esa autonomía en el ciclo antiguo que es el mismo que se aplicaba a los anteriores, el NEDC, esa autonomía era del orden de 800 kilómetros en el ciclo nuevo que se viene aplicando durante el último año, pues esa autonomía es de 650, 666 kilómetros, como veis aquí. Ha pasado lo mismo con el resto de vehículos de combustión interna. También con el nuevo ciclo las autonomías han bajado bastante. Eh, como veis, el Toyota Mirai está todavía ahí interrogante porque esperamos que se presente este mes de diciembre. Aún no sabemos si finalmente se va a presentar en diciembre o lo dejarán el año que viene pero ya son vehículos eléctricos que podemos rellenar su depósito en una estación de servicio en un tiempo de 5 minutos. Esto se parece bastante a lo que hacíamos hasta ahora. Y esto de alguna manera es lo que me va a permitir decir que el hidrógeno nos va a llevar a lugares donde nunca antes ha estado nadie. Si estáis interesados en este tipo de conocimiento científico y tecnológico o en otros similares, los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube del Grupo de Energía y Química Sostenibles. Podéis encontrar el canal buscándolo por este nombre. Y ahora solamente agradeceros vuestra atención. Y a los que estáis online, si tenéis alguna pregunta, intentaré contestarla de la manera más adecuada a partir de ahora. Muchas gracias a todos.